Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un video hoy con respecto a Pablo Neruda y vamos a comparar dos poemas. Vamos a comparar el poema 20 de 20 poemas de amor y una canción desesperada y vamos a comparar ese poema con Walking Around de Residencia en la Tierra. Tengo acá los dos libros, eh, 20 poemas de amor y eh, Residencia en la Tierra. Bueno, yo lo primero que quería hacer era mostrarles este libro, que se llama La deshumanización del arte y otros ensayos, de José Ortega y Gasset, del año 1925. Por supuesto que este no es del año 1925, esta, esta edición. Pero es un libro de ensayos y... Y bueno, uno de esos ensayos se llama la deshumanización del arte. Y de ahí es que yo, en el material de referencia que les dejé en el blog. Ustedes lo tienen mi carpetita azul, es la carpeta de sexto año. O sea, estoy trabajando con sexto año. Eh, ustedes tienen ese material... Y eh, después, de eh, donde dice lo de las vanguardias, ¿no? sí, en la página 14, y hay un, hay un rectángulo que dice la deshumanización del arte. El filósofo español José Ortega Gasset publicó en el año 1925 un ensayo titulado La deshumanización del arte. Aquí está ese ensayo y hay otros ensayos. Eh, pero el libro se llama así allí caracterizó al arte de la época sobre todo al de las vanguardias artísticas como un arte deshumanizado en el arte nuevo según él los artistas evitaban reflejar la realidad de la vida y mostrar su intimidad personal para ello intentaban crear un mundo nuevo a través del lenguaje de un re lenguaje renovado el arte del siglo XX según él era, era antipopular entonces yo eh, lo que hice fue fijarme acá no, para leerles por lo menos que tuvieran algún tipo de de referencia, eh, algún tipo de referencia al respecto, y entonces al comienzo del libro, ya en el ensayo, la deshumanización del arte, eh, dice que todo el arte joven es impopular, o se refiere al arte joven del año 25, ¿no? Todo el arte joven es impopular, y no por caso y accidente, sino en virtud de su destino esencial. Dice, la impopularidad del arte nuevo es de muy distinta fisonomía. Conviene distinguir entre lo que es, lo que no es popular y lo que es impopular. El estilo que no va a tardar algún tiempo en conquistar la popularidad. No es popular, pero tampoco impopular. Entonces pone como ejemplo el romanticismo, ¿no? que nosotros ya hemos trabajado. El ejemplo de la irrupción romántica que suele aducirse fue como fenómeno sociológico perfectamente inverso del que ahora ofrece el arte. El romanticismo conquistó muy pronto al pueblo, para el cual el viejo arte clásico no había sido nunca cosa entrañable. Bueno, y entonces, ¿cuál es el concepto de Ortega y Gasset con el que quiero que se queden? Bueno, que el arte de las vanguardias es un arte peleador, un arte impopular... Y que ese arte busca justamente ir en contra del gusto del público. Ahora, ahora eh, si nosotros vamos a los 20 poemas, lo que encontramos es que el poema 20, que es con el que vamos a trabajar ahora, es bastante popular. O sea, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, La noche está estrellada, y tiritan azules los astros a lo lejos. Eh, ese, ese es creo que es uno de los más conocidos, pero me gusta, el poema 15 me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Bueno, eh, yo creo que es bastante popular en el sentido de que es bastante, eh, digamos, como que coincide con el, con el gusto de la gente, a eso nos referimos como un arte popular, ¿no? Eh, por más que en este momento lo podamos considerar un poco edulcorado, un poquito dulzón de más, ¿no? No, pero eso es otra historia. Voy a, voy a empezar a comentar cómo hice en clase. Y esto es un repaso. ¿Mm? Poema 20, entonces, habíamos hablado del título, yo les había dicho que con respecto al título teníamos que pensar que, que hay, en realidad está haciendo referencia a un conjunto de poemas, que son esos 20 poemas de amor, que, son, que es el libro, ¿Mm? Entonces, eh, recordar que son poemas de amor. Son 20 poemas de amor. O sea que este es el poema 20 de amor. Y por el lugar en el que está situado, podríamos atribuirle un carácter como de culminación. no eh, Alguien dijo como de despedida, inclusive. ¿Mm? Por eso dice, eh, aunque sean estos los versos que yo le, eh, los últimos versos que yo le escribo, ¿no? al final del poema. Entonces, me gustaría que ustedes... Eh, ...pudieran comentar el título. ¿Mm? Bueno, ahí dice título, aunque no parezca. Ahí está. Que ustedes pudieran decir algo acerca del título. Vamos a poner acá Poema 20. Porque nosotros eh, tenemos que recordar que el Poema 20... ...entonces se inscribe en una colección de poemas. ¿Mm? Y entonces... Eh, ...luego yo les había, les había hablado de eh, elementos formales del poema. O, o sea... Elementos que son de difícil traducción, elementos que son, que forman parte de cómo el poema está armado desde un punto de vista estructural, ¿m? la estructura del poema. Entonces, les había hablado de los versos pareados, voy a poner acá, elementos formales, esos, esos, este... Esos versos de apares, ¿no? esas estrofas breves, y sobre todo la musicalidad dada por el ritmo, por aquel pie anapesto del que yo les hablé, eh, sílaba breve, sílaba breve, sílaba larga, ¿no? Pa, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pa, pa, eh, Y todo, todo, toda una herencia vinculada con el modernismo, ¿no? La musicalidad del verso. Eh, la rima asonante, de los pares que de alguna forma nosotros podemos, que nosotros deberíamos asociar una tradición eh, de la poesía popular, ¿no? Porque coincide inclusive con la versificación tradicional del, del romancero, del romancero antiguo, ¿no? Eh, un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía entra la señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Cómo ha entrado amor? ¿Cómo ha entrado vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. Cuando se fijan en los versos pares, aparece la rima asonante que es la coincidencia en las vocales de las palabras, ¿no? Luego de la sílaba acentuada. Bueno, entonces, ustedes deberían poder manejar todos esos elementos y luego ya entrar en, el, en la parte del sentido del poema, el significado del poema, entonces hablarme de esa posibilidad de escribir, puedo escribir los versos más tristes esta noche, eh, como una posibilidad de crear dentro, o sea, pautada dentro de la propia creación, yo les había hablado de eso, que es un juego literario, eh, esta noche, porque esa noche es importante, ustedes me habían dicho muchas cosas, es la ocasión precisa para recordar el amor que se ha, que se ha ido, además esa noche es, es similar a las otras noches, en las que el, el, este yo, este yo lírico, está, acuérdense que nosotros distinguimos entre yo lírico y, y poeta, el yo lírico lo que está haciendo es identificando esa noche con otras instancias, otras noches en las que eh, el amor estaba, su amada, ese ella que aparece en el, en el poema, estaba con él, ¿no? Bien, entonces, eh, ustedes tienen que hablar de la noche como ese momento para la inspiración. La inspiración, acuérdense que es un concepto de, de raíz romántica, ¿no? Ya existía la idea de inspiración antes de los románticos y para ser sincero la idea de inspiración es más vieja que ya sabemos, es muy vieja. Eh, de hecho la idea de inspiración habría que buscarla eh, por allá, por la antigüedad eh, greco-latina, ¿no? eh, y, y además tiene una raíz, sin dudas que tiene una raíz religiosa, que además se puede asociar con, la, con el concepto de inspiración religioso en los textos de la Biblia, por ejemplo. En ¿no? los textos de la tradición hebrea. Bueno, pero nosotros no nos vamos a ir tan lejos, no hace falta, no exagere, pero espere un poquito. Como ustedes ya saben que pueden pausar el video y pueden eh, volver a ver, o inclusive, no sé, verlo más lento o más rápido, dependiendo de cómo, cómo les guste a ustedes. Bueno, puedo escribir los versos. Y este poeta está inspirado, porque por eso puede escribir. Escribir, por ejemplo, y empieza a poner un, un ejemplo, y lo pone entre comillas, y ahí se genera como un poema dentro del poema, ¿no? Ese poema posible contra este poema real, ¿no? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada, y tiritan azules los astros a lo lejos. Entonces ahí hay un desarrollo del concepto de noche como ese momento apto para el amor, pero además la noche comienza a cargarse significativamente, o sea, empiezan a aparecer elementos que colaboran para que interpretemos a la noche eh, de determinada forma. O sea, nosotros habíamos hablado de un concepto muy, muy usado en literatura, que ustedes ya han escuchado en otros cursos, que es el concepto de paralelismo psicocósmico. Voy a ponerlo con mayúsculas. Paralelismo por lo general, psico es acerca de la mente o de un estado mental y cósmico es algo exterior, ¿no? Por ejemplo, algo ambiental. Bueno, ahora sí apareció. Bien, el mismo psicocósmico. Entonces, ustedes podrían hacer referencia a que a través de la noche el poeta eh, eh, muestra sus sentimientos, ¿no? Eh, es claro, sí, es claro que hay una asociación entre lo que pasa en el afuera y lo que pasa supuestamente en el adentro del yo. Nosotros sabemos que no hay adentro del yo, sino que es solamente un juego, un juego artístico, un juego en el que suponemos un adentro, pero que realmente no existe. Es un juego que jugamos con el poeta, ¿no? con la obra literaria. Y, y de hecho, Gran parte de la naturaleza de la literatura es, es ese juego, nada más. ¿no? No, después no hay otra cosa. Entonces, eh, es muy divertido pensarlo de ese modo. O sea, yo dedico mi vida a jugar, a jugar con texto. ¿no? Bueno. Entonces... Y ayudarlos a que jueguen, ¿no? Entonces, este... La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lejos. Bueno, los astros están lejos, miren qué horror. Están tan lejos esos astros a millones de años luz, igual que ella está lejos. ¿no? Y ahí tienen todo el sentimiento de lejanía que tiene el yo, por eso les hablaba de paralelismo psicocósmico, reflejado en el elemento noche, que es un elemento exterior. Bueno, entonces tiritan, muertos de frío, están. Los astros titilan, ¿no? Tiritan, dice el yo. Y con esa confusión entre términos, lo que hace es mostrar ese frío de la lejanía. ¿Mm? Nosotros habíamos hablado de eso, que ustedes como ya saben, no quiero entrar mucho en detalles, pero como ustedes saben, la realidad de la interpretación viene dada, desde mi punto de vista, por la composición. Y un elemento fundamental de la composición que nos lleva a... A afianzar nuestras interpretaciones es que suponemos suponemos la idoneidad del poeta, o sea, suponemos que ha sido infalible de acuerdo a las intenciones que tenía en el momento de crear, o sea, jamás pensamos, mire acá se, se equivocó quiso decir titilan y dijo tiritan ah qué tonto, Neruda no, jamás hacemos eso lo que hacemos es decimos, dijo Tirita porque quería decir Tirita, no porque quería decir Titila. Entonces, de pronto, me causaría gracia, no quiero, no quiero distraer a vos mucho con esto, pero me causaría gracia que le hubieran hecho una entrevista a Neruda y que justo hubieran hablado de esto y que hubiera dicho, sí, yo quise decir que los astros titilaban. Entonces, puse Tiritan y quedó. No, y pero de después traté de sacarlo, pero ya era tarde porque se había mandado a editar y luego y luego está yo que se quedó ahí y bueno, la gente interpretó cualquier cosa y parece bárbaro, pero. Yo quería decir que titilaban, o sea que cambiaba de brillo. Bueno, nosotros no vamos a pensar así. Vamos a pensar que Neruda quiso decir tititan. ¿sí? Suponemos la idoneidad, suponemos. El óptimo, la relación óptima entre lo que aparece acá y las intenciones del poeta. Porque si él no, había, no quiso eh, que nosotros... Imaginemos que él no quiso que nosotros pensáramos en el frío, eh, él se equivocó. Entonces vamos a pensar que él no se equivocó. Y el que él quiso que pensáramos en el frío, en el tiritar de los astros y lo lejos, por supuesto, ese frío de la lejanía. ¿no? El viento de la noche gira en el cielo y canta. Yo les había hablado del canto, ¿no? como otra forma, una personificación, sin dudas. De la misma manera, esa personificación está presente en los astros, que tiritan, por supuesto los astros no tiritan, ¿no? pero la personificación lo que hace es cargar de intenciones a los elementos de la distancia, a los elementos naturales. Que inclusive no, no, no, no, no tiene ningún tipo de intención. Eh, la personificación, en realidad, el término correcto para la personificación es prosopopeya, ¿no? O sea... Así es como la prosopopeya es como deberíamos llamarle. Hay una prosopopeya, una personificación, pero es más fácil hablar de personificación y se entiende mejor. Eh... Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Cuando, cuando aparecen estas, estas expresiones que luego van a ser un poco contradictorias, ¿no? Eh, cuando dice un poco más adelante, eh, ella me quiso, a veces yo también la quería, que es inversa. esta Yo la quise y a veces ella también me quiso, ¿no? O sea, yo la, la quise y a veces ella también. Eh, a veces yo y ella sí esas esas Yo les había marcado que esas expresiones marcan la complejidad del amor humano y cómo, y el del relacionamiento personal, ¿no? Este, y y esa, esa reiteración del poder escribir los versos más tristes de esta noche se los había marcado como un leitmotiv, leitmotiv, un motivo recurrente, el late Aparecerá una y otra vez para afianzar la estructura del poema y el concepto general del poema, ¿no? Eh, yo, y a veces me quiso, ¿no? En la complejidad del amor humano, en las noches como esta la tuve entre mis brazos, les había hablado de ese abrazar como ese acto de posesión, ¿no? Ese acto de... Les hablaba, les hablaba de la importancia del cuerpo, de la amada para Pablo Neruda. Esta, esta amada no es solo un alma, una, una actitud contemplativa no es solo un sentimiento, un sentimiento carente de, de, de sexualidad, sino que es un todo, ¿sí? así es como piensa Neruda a su amada, no deja a un lado de manera no deja un lado de manera este, recatada, tímida, este, eh, la sexualidad, la sexualidad es parte de su, de, de, de, de, de su imagen de la mujer. Eh, entonces. Eh, luego dice lo de cómo haber, no haber amado sus grandes ojos fijos, que puede haber más de una interpretación al respecto, pero casi siempre este, él, como que él recuerda esa mirada como una mirada de ensoñación, como, este, como, una, como una muestra del de, de carácter a través de los ojos, ¿no? Podemos pensar, interpretar de otra manera los ojos, por supuesto, de una manera más sexual, más física, ¿no? Dependiendo de... ¿Qué, qué perfil queremos darle a nuestra interpretación. Yo soy más, yo, como ustedes saben, soy, soy más salvaje para interpretar. Para mí los ojos fijos es una metáfora de los ojos, que en realidad no son los ojos, sino los senos. Pero admito que es una metáfora un poco riesgosa, ¿no? Puede ser que no. <risa> bueno, porque, eh, porque lo que digo es que para mí tiene más sentido y más valor estético lo de los ojos fijos, y aunque, aunque podría demostrar cierto recato, y recién les dije que Neruda no era, un, no era especialmente recatado ¿no? en, sus, en sus poemas, o, o, que, o que no decía una cosa por otra cuando tenía que hablar de sexualidad, de cualquier manera creo que, creo que como metáfora es muy interesante. Y la metáfora, a decir verdad, no es que esté realmente en el poema. En el poema hay posibilidades de que uno diga cosas, posibilidades que... El escritor debe cuidar en el momento en el que escribe. El momento de escribir es el momento de cuidar lo que vas a decir porque después puede pasar cualquier cosa. Si vos no querías, si Neruda no quiere que le interpreten como grandes ojos fijos los senos, o mejor dicho, los senos como los grandes ojos fijos, bueno, pues debería haber hecho algo para, eh, no sé, poner una nota de pie de página que dijera cuidado con lo que vas a decir de esto, no sé, una cosa así, pero eh, evidentemente dejó la puerta abierta para que nosotros pudiéramos jugar un poco con eso, ¿no? Eh, bien, entonces vuelve a la noche y vuelve a desarrollar este concepto de la lejanía, de la complejidad del amor humano Pero no voy a seguir con eso, no voy a seguir con eso porque realmente no es mi interés Mi interés es compararlo con otro poema Y lo que voy a hacer es, eh, tomando lo que le dije al principio del video ¿sí? Del el concepto de impopularidad, del arte nuevo, del arte de vanguardias de José Ortega y Gasset lo que voy a hacer es decir que el este, eh, de poema 20, eh, como el resto del poemario de, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, no se condice con esa idea del año 25. Este libro se publicó por primera vez en el año 24. Así que, eh, ¿qué pasa? Este 20 poemas de amor está desfasado con el arte de vanguardias. O sea, sigue sosteniendo... Eh, ideas anteriores al arte de vanguardia lo que no ocurre con el libro Residencia en la Tierra que es este, del año 33 aunque hubo sucesivas ediciones entonces eh, el poema Walking Around que está aquí, ya responde al ideario de que decía Ortega Gasset que el arte de vanguardia es impopular o sea que no que no, no se corresponde y que inclusive agrede al gusto de los lectores de la época. Entonces, hay muchos poemas muy lindos acá, pero vamos a ver cómo cambió el lenguaje de Neruga. Y antes de ir a, a eso, eh, antes de ir al cambio de lenguaje poético de estilo, mencionarles algo más. ¿Vieron que Ortega y Gasset decía que, que lo, lo, la poesía nueva, el arte nuevo, no busca reflejar realmente experiencias personales, experiencias como lo de... Ay, cuánto la quise y cómo ella me quiso, ¿no? Experiencias que se vinculan con el, con el sentimiento de pronto de amor ido, pero un amor personal. ¿Mm? Eh, ortega Garcet decía que no, que, que se busca justamente deshumanizar el arte, quitar esos rasgos humanos. Bueno, vamos a ver que acá en Walking Around pasa algo, pasa algo como lo que él dice, pero vamos a ver cómo pasa. Y lo vamos a ver comparando con el poema B. Leo el Walking. Dice, Se lo leo completo, para que hagan memoria. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, machito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mis sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerta a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño. Hacia abajo, las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba de subterráneo solo, de bodegas con muertos, aterido y muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aulla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche.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 Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas, lágrimas sucias. Bueno, evidentemente quedó muy poco del Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? El, hubo un cambio notorio. Lo primero que, que me gustaría decir es que, hay un. Eh, en el título hay una referencia a un paseo, pero ese paseo eh, está escrito en inglés, y de alguna forma como que eh, se llama la atención sobre el título, porque está escrito en otra lengua, y ese, ese título eh, digo que es, es irónico, porque en realidad el, si esto es un, un paseo, es un paseo de lo. De lo más este, eh, de lo más desgraciado, ¿no? porque en realidad, el poeta lo que hace es ver su realidad eh, y no le gusta. Le provoca un desagrado absoluto. Así que, eh, ¿es cierto que se manifiestan sentimientos, por ejemplo? Sí, se manifiestan sentimientos sobre la realidad. Y que ese desorden sí puede, puede haberlo. Estoy borrando justamente un paralelismo psicocósmico. Claro que puede haberlo. Pero ahora cambió por completo el sentimiento que está reflejando el poeta. Hubo un cambio de sentimiento importante porque ahora es desagrado es rebeldía es este es tristeza no entonces eh, ustedes en el título me van a decir que eh, como es, significa paseando walking around pero eh, ese paseo es un paseo desagradable entonces es, es una ironía es un eh, uno pensaría que un paseo es otra cosa, ¿no? Sin embargo, es un viaje a través de una realidad que parece una realidad apocalíptica, ¿no? Una realidad toda desvencijada, toda rota. De hecho, la imagen que se nos da de la realidad es toda fragmentaria. ¿no? Eh, entonces, luego tenemos los, esos, los elementos formales. La rima casi ha desaparecido. Y digo casi porque aparece en algunos momentos, pero eh, eh, hay una tendencia clara a buscar la libertad expresiva. Ya no ya no, no tenemos esos versos tan estructurados como los teníamos. ni que hablar de las duraciones de los versos, son todas diferentes. Y a pesar de que sí hay, antes de que alguien me lo diga, lo sé, yo también me di cuenta, hay, hay, hay una búsqueda de la sonoridad. Sí si la hay, eh, por ejemplo, con el ritmo del último verso, pero aparece la sonoridad en muchos lugares. Pero el último verso, fíjense, eh, lentas, lágrimas, sucias Es claramente rítmico ¿no? Entonces aparece, sí, el ritmo Aparece en algunos momentos esa sonoridad eh, Esa sonoridad que podría parecer un poco de rima Pero no es lo esencial Lo esencial es la fotografía de una realidad decadente ¿no? Entonces el tema pasa por otro lado Por mostrar imágenes de una realidad decadente De una realidad eh, fragmentaria y bueno, y es cierto que también tenemos un leitmotiv, que es este, canse, eh, sucede que me canso de ser hombre, ¿no? sucede que me canso de mis pies y mis uñas. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo que, lo que ocurre es que nos está mostrando cómo se siente un individuo de comienzos del siglo XX, acuérdense, 1933, eh, después de haber visto... Eh, determinados horrores, determinadas cosas que están pasando y cómo, cómo, cómo se va sintiendo con respecto a la realidad y cómo la refleja en arte. Porque el problema es si podría Neruda, si él podía verdaderamente seguir eh, cantándole al amor cuando eh, veía que la realidad cada vez era más oscura y más, más tétrica, ¿no? Entonces, sí podía. Pero él con eso estaba, estaba haciendo una afirmación en segundo plano, que es el arte se escape de la realidad. Y, y, y seguramente Neruda no quería hacer eso. Quería usar el arte para denunciar a la realidad. Sucede que me canso de ser hombre. Ven que es un cansancio vital. Está hablando de lo que le pasa, sí, está hablando de lo que le pasa. Pero esa experiencia se puede generalizar a los demás seres humanos. ¿Mm? Porque no es que se cansa de ser varón se cansa de ser macho, se cansa de ser hombre, se cansa de ser un ser humano, ¿no? Como una mujer se puede cansar de ser de ser un ser humano, ¿no? De ser hombre, ¿sí? Entonces, este, lo que pasa es que ustedes acuérdense que la palabra hombre se utiliza genéricamente. Sucede que entra en las sastrerías y en los cines, machito, impenetrable, ven cómo se siente él cuando entra en esos lugares, eh, sastrerías, cines... A lo largo del poema hay una descripción y una enumeración bastante amplia del paisaje de la ciudad. ¿Mm? Sastrerías, cines, lugares eh, para el, que la gente pueda verse mejor, para que la gente eh, pueda entretenerse, como en los cines. Entonces vemos ahí que refleja una realidad que es frívola, que es banal, no, una realidad superficial contra lo, su, su sensibilidad, ¿no? Entonces dice que, que entre marchito, marchito no con la metáfora de que te están muriendo, ¿no? Como algo, como un vegetal impenetrable, o sea, como que eh, tuviera una especie de coraza, como decimos habitualmente, ¿no? Una especie de, de um, límite que no deja que las cosas puedan pasar más allá, porque eso sería sinónimo de destrucción, ¿no? Si, si, si, si él fuera penetrable, si le entraran las cosas de la realidad, las cosas tan horribles que él conoce, ¿no? Bueno, y el cine de fieltro navega, navegando en un agua de origen y ceniza. Nosotros vamos a encontrar a lo largo de este poema varias figuras que nos retan, y esta es una, ¿no? Eh, a mí hay un par que me gusta mucho, me acuerdo de mi profesora, me acuerdo de mi profesora, sí, sí, eh, sí, Mónica se llamaba, mi profesora de sexto. Yo ya, yo ya estaba decidido en sexto año en el nocturno a ser profesor de literatura y cuando llegamos a esta parte, yo me acuerdo de que estaba en el, en el asiento y, y como que me senté así y dije, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se analiza asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja? Y dije, yo... Esto, cuando llega a ser profesor, yo esto no, sé, no lo voy a dar nunca porque no sabría ni qué decir. Y bueno, con los pa el paso de los años lo he, lo he trabajado con mis alumnos. Y realmente acá se prueba la capacidad de interpretación de los estudiantes y cómo el profesor puede ir guiando la interpretación. Volviendo al cisne de fieltro, pasa algo, ¿no? Como eso. Si el cisne es de fieltro, no es un cisne real, es un cisne que básicamente está muerto, es un cisne artificial... ¿m? Y el cisne va navegando en un agua de origen y ceniza. Como alguien me dijo alguna vez, claro, profe, el origen y la ceniza, ¿no? El principio y el final, navegando en el medio, desplazándose por el tiempo, el cisne artificial va del principio hacia el final. El origen y la ceniza que es símbolo de la destrucción, de la muerte. Yo dije, qué bonito, vayan a saber, ¿no? Pero qué es bonito, es bonito, lo tienen que reconocer. Así que de ahí les interpreté el, el cisne de fieltro, ¿no? Bueno, ustedes saben que esto es complementario de mis clases, así que posiblemente en las clases eh, haya más cosas, es muy rica la, la interacción con ustedes, ¿no? Pero yo eh, estoy complementando lo que, lo, lo que se supone que ya, está, ya trabajamos o vamos a trabajar en las clases. Y esto les va a servir para estudiar, ¿no? El olor de las peluquerías lo hace llorar a gritos. Bueno, justamente porque la peluquería es simbólicamente hace referencia a qué? Hace referencia a, a lo estético, a lo superfluo, ¿no? A, eh, ¿no? Ojo, no tengo nada en contra de los peluqueros que hacen un excelente trabajo, como ustedes pueden ver. Pero, de cualquier manera, lo que sí les quiero decir es que tradicionalmente, eh, digamos que no es tan relevante el trabajo de un peluquero Cómo puede ser el trabajo de un cirujano, eh, de un cirujano cualquiera. No, porque usted, si el cirujano no lo atiende, eh, se muere. Pero si el peluquero eh, no lo atiende, bueno, eh, va a quedar peludito o peludita un poquito más de tiempo, pero nada más. Entonces, claro, esa idea de que las peluquerías... Son lugares en los que las personas van a embellecerse, ¿no? Entonces él reacciona con una especie de, de, de ataque, ¿no? Me hace llorar a gritos. Ahí tenemos la hipérbole. Eh, que como ustedes saben, una hipérbole es una exageración. Porque que lo haga llorar a gritos ya es algo medio patológico, ¿no? Hipérbole. Y con la hipérbole, que es la exageración, lo que nosotros vemos es el rechazo por un mundo ahí tienen que lucirse, el rechazo por un mundo que valora lo exterior, lo superficial, ¿no? Todos esos elementos, ustedes ahí se lucen, y tienen que desarrollarlo, la peluquería lo hace llorar a gritos, como un desborde emocional del poeta, del yo, solo quiere un descanso de piedras o de lana, quiere descansar, no importa sobre qué superficie, sobre lo cómodo, sobre lo duro, de piedras o de lana, ¿no? Está desesperado por su descanso, eh, no quiere ver establecimientos, ni jardines, ni mercados. Y empieza una enumeración de lo que él ve, ¿no? Como que está saturado, su ojo está saturado de la cantidad de elementos que tiene enfrente y que además eh, saturan su sensibilidad. ¿no? Su sensibilidad de poeta, podríamos hablar ¿no? Nada más distante que aquel, aquel, aquel paisaje idílico de la naturaleza Inclusive de aquella noche no, Ya ni me remonto al romanticismo Me remonto solamente al proceso que comenzó con el romanticismo Acuérdense que los poetas románticos ya estaban eh, asqueados de la ciudad 100 años antes de esto ¿no? O sea, en, los, en, los primeras, en las primeras décadas del siglo XIX Ya estaban asqueados de la ciudad Imagínense cómo estaba Neruda Ahora, además de eso, tenemos que mencionar la diferencia con la noche en el poema 20. La noche es, eh, es un paisaje que, aunque lo hiere, es el paisaje que inspira. Pero en este caso no, no tenemos nada de eso. En este caso tenemos un paisaje que refleja así el desorden, la ansiedad, la tristeza, este, el, el fra carácter fragmentario, ¿no? parece un puzzle todo esto. Que aparece en, tanto en el exterior como en su exterior. No tenemos ningún problema con hablar de un paralelismo psicocósmico también acá. Ustedes pueden hacerlo si quieren. Pero ese cansa también, dice, me, de mis pies y mis uñas y mi pelo y mis sombras, O sea, de todo su carácter material, de su existencia material. Sucede que me canso de ser hombre, y repite, ¿no? O sea que ahí lo que hace es hacer referencia a, a partes de su cuerpo como si... Eh, el comenzar a, como a, a deconstruirse, a destruir su, su cuerpo Porque es como si se fuera desgranando Si se fuera rompiendo junto con la realidad ¿Mm? Sin embargo sería delicioso asustar a un notario con bueno, una esperanza Porque asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte con un, a una monja con un golpe de oreja Es el salto a lo irracional, muchachos El surrealismo apareció acá ¿Se acuerdan que yo les dije? Les mencioné que había una clara imposición de la estética surrealista en esta etapa de la vida de Neruda. Bueno, miren cómo me salvé la interpretación. Sí, señora, sí, señor. Usted ve acá con claridad cómo Neruda está utilizando imágenes provenientes de los sueños. Seguramente eh, habrá algo, no sé si habrá algo más... Este. Eh, de ensoñación, más más más onírico, así se le dice, que esta imagen de ir corriendo, digamos, dice, eh, dice asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerto a una monja con un golpe de oreja. Entonces, podemos hablar de, de, de una falta de respeto a lo religioso, a lo ortodoxo, por la monja, ¿Podemos? pero sí, lo que quiero es que ustedes se queden con esta imagen que podría provenir del mundo de los sueños de esa fantasía que crea la mente para mantenernos eh, mantener el cerebro en funcionamiento cuando dormimos y esa técnica es propia del surrealismo vieron que podía usarla y la usé sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío qué pasa pretender utilizar estructuras racionales para brindar sentido a una poesía que está especialmente pensada para escapar a las estructuras racionales y escapar al sentido racional, parecería por lo menos paradójico y por lo menos peligroso. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta de que yo lo que hice fue generar una estructura racional más grande y envolver el poema y decir, claro, estoy imitando el mundo de los sueños, es muy claro que este, estas imágenes provienen del mundo onírico, del mundo de los sueños. Entonces lo que hice fue, lo maté a Neruda, le pasé por arriba con esta idea de que es racional lo que él está haciendo, pues está imitando al mundo de los sueños, aunque él pretenda ser irracional. Que de hecho es una explicación, una eso es, yo creo que lo que les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo es, sin dudas, el motivo central del fracaso del surrealismo, eh, del principio del surrealismo, porque eh, como yo ya les, les he dicho en alguna clase que otra, o algunos de ustedes les he dicho, es difícil encontrar algo irracional, es más, yo les diría que es imposible la realidad, como decía Hegel, creo, no me acuerdo bien, pero creo que era Hegel el que decía que todo lo real es racional. Sí, todo lo real es racional, no, no hay manera de escapar, porque eh, la, mente, la mente lo que hace es, eh, bueno, estamos yendo muy lejos, ¿no? pero la mente lo que hace es leer todo a través de su de su, de su filtro de racionalidad. Entonces, es difícil encontrar realmente algo irracional. Yo la reto, lo reto a que usted me diga, no, tal cosa es irracional. Ah, profe, esto es irracional. Bueno, busquen, busquen, pero lo dudo. Entonces, eh, vieron que no se quiere, el poeta no quiere, no quiere, eh, no quiere pasar eh, a ser una persona que... Eh, Simplemente se conforme con su lugar de, eh, de participar, ¿no? Entonces, no quiere ser raíz, no quiere continuar, dice, no quiero continuar de raíz y de tumba, subterráneo solo, de bodegas muertos. Necesita creer en algo, necesita, necesita una esperanza, ¿no? Entonces, vamos a terminar con esta enumeración final cuando dice yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Es lo que él lleva consigo. Y luego empieza a hacer referencias a, a imágenes que son particularmente, eh, o que fueron particularmente originales para su tiempo, ¿no? Porque poner calzoncillos colgando de un alambre, todas las camisas que lloran, lentas lágrimas sucias, ahí ven la personificación o prosopopeya, nos parece particularmente, eh, particularmente extraño. De hecho, en una parte dice que hay, hay intestinos colgando, ¿no? Eh, espejos que debieron llorar de vergüenza, bueno, utiliza, en todos esos casos utiliza imágenes provenientes del mundo de lo cotidiano, haciendo que la poesía se acerque mucho más eh, al sentimiento de... Eh, a un sentimiento eh, del, del, del, de la realidad... de la realidad... Eh, Desagradable, miserable que se vivía en ese momento, ¿no? Ese sentimiento de disgregación, de falta de, de valores, de tristeza, ¿no? Ahora bien, voy a terminar este video, que okay, ya, ya son 40 minutos, así que ya nos pasamos lejos de una clase, eh, del nocturno por lo menos, haciendo referencia a algo, que era aquello de la tendencia eh, dadaísta yo eh, asumo que ustedes ya, ya han visto el, el video sobre información del siglo XX y vanguardias artísticas en el que eh, en el que yo en ese video yo les hablaba de la de esta de matar al arte de la, disu, de la disolución del arte que era el eslogan de eh, del arte de los dadaístas, no y yo les había dicho que había como dos dos había Dos elementos que en apariencia son contradictorios, pero que realmente no lo son, porque como les acabo de decir, la realidad es racional siempre. Eh, dos elementos en conflicto aparente que son los siguientes. Primero les voy a decir que el conflicto aparente y después voy a solucionar el conflicto. Eh, el primer elemento es que los dadaístas eh, habían creado un arte que era muy eritista, porque pocas personas, podían, pocas personas podían entenderlo, ¿no? que es el origen del arte conceptual, nada más ni nada menos. O sea, el arte que necesita una explicación para ser salvado. Y por otro lado, habían democratizado elitismo versus democratización, porque cualquiera podía hacer arte. Entonces ustedes eh, agarraban, este, un, o sea, agarraban un rollo de papel higiénico, que es un objeto muy noble, pero ya sabemos que no, en arte es difícil ¿no? que... Que, podríamos, que pudiéramos usar, a pesar de que seguramente ha sido usado, entonces lo ponemos hacia acá y decimos, eh, arte, arte. Entonces yo no necesité técnica ninguna para crear esa obra de arte, solamente una explicación. Entonces puedo elaborar la explicación, no sé qué, porque claro, el objeto, que, para qué sirve, y es un objeto que, que viene a, a limpiar las, las indicias, que no sé qué, entonces en ese sentido cumple un rol mesiánico, cualquier cosa puedo inventar para salvar al objeto, ¿no? Bien, pero no voy a hacer eso. Y si ustedes se fijan en el poema este, lo que ocurre es precisamente eso. Utilice imágenes que yo, usted, muchas personas podríamos haber utilizado. Eh, yo puedo decir, ah, ahí afuera hay una toalla que se sacude con el viento. Y, ah, y dentro de 50 o 100 años van a decir, caramba. La toalla, eh, la toalla, lo cotidiano, ah, ah, ah. pero cualquiera podría haberlo dicho en realidad. Ahora bien, no cualquiera puede, puede elaborar toda la interpretación que está detrás, ¿no? esa idea de la utilización de los medios que están disponibles en el entorno. Entonces, ese problema del arte impopular, ¿cuál es? Es justamente es conciliar esas, esas dos ideas de, que provienen del dadaísmo. La idea de Ortega y Gasset acerca del arte impopular, del arte moderno como arte impopular, es precisamente esa. Es ir en contra del prejuicio del espectador acerca de la necesidad de la técnica para crear. O sea, el prejuicio que tenemos nosotros es, ah, no, pero esto, esto es cualquier cosa, esto, pero si no sabe dibujar. Y no, y los artistas del siglo XX dijeron, no necesito, no necesito saber dibujar. Eh, ah, dice Avelina Lesper, no sabe dibujar. En un video que yo les dejé en una descripción, solo los artistas no pierden el tiempo cuando solo los genios no pierden el tiempo cuando pretenden ser artistas. Esa, es ese es el título. Eh, y, y otro un artista podría decirle, pero Avelina, yo no necesito saber dibujar para ser artista. Lo que pasa es que ella ya tiene ese prejuicio en la mente de que hay que saber dibujar. Bueno, en este caso pasa algo similar. Eh, el público. Un público elitista que es solo el que es, el que puede entender lo que está queriendo hacer Pablo Neruda. Y otro que dice, ¿qué? ¿qué fue lo que quiso hacer? Ahora, ¿por qué digo que no hay contradicción? ¿Y por qué digo que la realidad termina siendo siempre racional? Porque son dos caras de una misma moneda, nada más. El único concepto que hay detrás, es, hay solo un concepto detrás, que es... Eh, lo importante es justamente la idea. Lo importante es lo que vos querés decir... Y no, no importa qué objeto o qué técnica elegís para hacerlo. Y si a usted le parece que necesita técnica para ser artista, bueno, se va a perder de todo el mundo. Y si usted piensa que eh, no hace falta técnica para ser artista, que lo importante es lo que está detrás, bueno, usted va a poder aprovechar todo el mundo. Así que en definitiva, eh, todo se concilia y la realidad sigue funcionando. Porque la realidad siempre sigue funcionando. Ah, eh. Hasta que un día no funcione más y nos muramos todos. Bueno, pero no vamos a llegar hasta ahí. Y lo que vamos a decir es que acá se terminó el video. 45 minutos de pura comparación entre los poemas. Eh, relevé varios elementos, otros quedaron por el camino. Pero como ustedes saben, estos videos son complementarios. O sea, estos complementan mis clases y no las sustituyen. Así que les va a servir para estudiar. Pueden tomar apuntes, pueden pausar. Pueden prestar la atención, pero también pueden moverlos. Y si no los ven, eh, se pueden quedar con los apuntes de clase perfectamente para estudiar este tema. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por ver y nos vemos. Nos vemos en las clases. Chao.